Hace una vez, un pescador muy pobre vivía con su esposa en una choza junto al mar. Todos los días, el pescador iba al mar y lanzaba el anzuelo al agua. Un día, el pescador atrapó un pez grande. «Por favor, no me mates», dijo el pez. —No soy un pez de verdad. Soy un príncipe encantado. No soy bueno para comer. —De todos modos, no me voy a quedar con un pez que habla —dijo el pescador. Soltó al pez y dejó que se fuera nadando. Esa noche, el pescador le contó a su esposa la historia del pez hablador. ¿Pediste un deseo? Preguntó ella. El pescador dijo que no. Un pez como ese puede darte lo que quieras, dijo su esposa. ¿Por qué no le pides una bonita casa? El pescador regresó al mar y llamó al pez. Pececito del mar! El pez subió a la superficie y preguntó, ¿Qué quieres? El pescador dijo, mi buena esposa dice que debo pedirte un deseo por haberte dejado ir. Ella quiere una casa mejor. Vete, dijo el pez. Ya la tiene. El pescador regresó a una casa con sala, alcoba y cocina. ¿Ya estás contenta? preguntó él. Déjame pensarlo fue su respuesta. Al cabo de unos días la mujer dijo Esta casa y este patio son muy pequeños me gustaría vivir en un castillo ve y pídele otro deseo al pez. El pescador pensó que no era correcto pedir otro deseo, pero hizo lo que quería su esposa. El pescador llamó al pez. El pez subió a la superficie y preguntó, ¿qué quieres? El pescador contestó, mi buena esposa desea vivir en un castillo. —Vete —dijo el pez. —Ya lo tiene. El pescador regresó a un bello castillo. Había mesas doradas con fina losa llena de comida. De los techos colgaban candelabros de cristal y los pisos estaban cubiertos de alfombras. Detrás del castillo... Había un jardín con flores, árboles y animales. ¿Ya estás contenta? Preguntó el pescador. Déjame pensarlo, dijo su esposa. Al día siguiente, la esposa preguntó. ¿No te gustaría ser rey? El pescador negó con la cabeza. ¿De —Y dile al pez que quiero ser reina —dijo ella. Aunque sabía que no estaba bien, el pescador fue al mar y gritó, —¡Pesecito del mar! El pez preguntó, —¿Qué quieres? El pescador contestó, —Mi buena esposa ¿Quieres ser reina? Vete, dijo el pez. Ya es reina. El pescador regresó a un palacio con soldados, tambores y trompetas. Vio a su esposa sentada en un trono con una corona de oro. Dile al pez que quiero ser la emperatriz, dijo la mujer. Eso es imposible, dijo el pescador. Solo hay una emperatriz. Díselo, ordenó la esposa. Aunque sabía que no era correcto, el pescador fue al mar y gritó. ¡Pesecito del mar! El pez preguntó, ¿Qué quieres? El pescador contestó, Mi buena esposa quiere ser emperatriz. Vete, dijo el pez. Ya es emperatriz. El pescador encontró a su esposa en un palacio más grande y elegante estaba sentada en un trono dorado y llevaba una corona de oro y rubíes ¿qué se siente de ser emperatriz? preguntó él ve donde el pez y dile que quiero ser como Dios dijo su esposa pero querida dijo el pescador solo hay un dios! Su esposa insistió ¡Ve y habla con el pez! En medio de una terrible tormenta el pescador bajó al mar aunque sabía que no era correcto llamó al pez El pez preguntó ¿Qué quieres? El viento sopló, el cielo se iluminó y cayeron rayos. El pescador contestó, ¡Mi buena esposa quiere ser como Dios! ¡Vete! dijo el pez. Tu esposa pide demasiado. Ahora está de nuevo en la choza. El pescador encontró a su esposa en la choza junto al mar, y allí viven hasta hoy.